Me estaba preguntando por bastante tiempo, ¿cuál es el milagro más grande que yo he podido tener en mi vida? Y la respuesta ante tan grande pregunta es, creo que el, ma el mayor milagro que he podido recibir es la vida misma. Sí, así como lo oyes, el milagro más grande que tú y yo hemos recibido es la vida, la vida que tenemos. Se nos ha dado la libertad de poder tomar decisiones y poder hacer con nuestra vida lo que se nos plazca la regalada gana. Y muchas veces hemos culpado a terceras personas por prácticamente el resultado de cada decisión que nosotros hemos tomado. ¿A quién has culpado tú por el lugar en el que estás el día de hoy? ¿A quién estás culpando por las circunstancias que estás atravesando a causa de las malas decisiones que has tomado? ¿A quién has culpado el día de hoy por no tener dinero y cuando tuviste el tiempo necesario lo desperdiciaste viendo la tele, tirándote en el sofá, viendo otros programas, jugando tu videojuego? ¿En qué has desperdiciado tu tiempo? ¿Y al, al, al día de hoy a quién le estás echando la culpa de las circunstancias por las cuales estás atravesando? El milagro más grande que nosotros tenemos el día de hoy en nuestras manos es la vida misma, es la oportunidad, el tiempo que se nos da de poder vivir, de poder hacer cosas grandes. Pero la decisión está en nosotros, no en las demás personas. Ven, venimos y vivimos culpando la mayor parte del tiempo a Dios, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros colegas. También hemos estado culpando a las autoridades cuando en realidad la decisión está en nosotros de poder cambiar nuestro entorno Aprovecha La oportunidad que el día de hoy tienes Para poder cambiar tu vida Tu futuro, tu destino, tu familia Tu negocio, tu actitud Aprovecha ese milagro De vida que tienes el día de hoy Para poder ser una persona Feliz, contenta Y que pueda compartir Ese mismo regalo Ese mismo milagro Que lo pueda compartir a las personas que tengas a tu alrededor, deja de culpar ya, olvídate, deja esas excusas a un lado y aférrate hoy a la vida, aférrate a ese milagro, aférrate a ese regalo precioso que se te ha dado y aprovechalo. no tendrás más oportunidades, esta es la mejor oportunidad para que te levantes, para que creas algo. Este es el mejor momento para que tú mismo te puedas reinventar y puedas relacionarte con más personas positivas, llenas de tanta capacidad, pero la mayor parte del tiempo vives rodeado de tanto silencio, de tanta amargura, de tanta culpabilidad, de tanto que hasta el punto o a tal grado que comienzas a culparte a ti mismo. De no haber hecho tal cosa en tal momento cuando se te dio la oportunidad. Hoy, mi querido amigo, mi querida amiga, es el momento de que te reinventes, de que vuelvas a nacer, de que tengas una nueva vida. Y la única manera de poder tener una vida nueva es Jesús. El único camino que pueda cambiar tu destino se llama Jesús